No vaya, no vaya a ser que el viento cambie el hogar. Guerra. Los duendes se han adueñado de mi cabeza, luchan como una marioneta, si aburridos deciden tirarme por la borda con el bote en marcha. Nada ando hacia otra. Gracias, menos mal que no les vemos.